¡La capital de los simios! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más de vuelta en el programa candente que le gusta a la gente, llamado... La capital de los simios. ¿A, ¿A qué me ¡Au! escucho por ahí? Escucho la voz del retorno. ¿Volví? ¿A ah, volvido? Mitch. Aquí estoy. Eso. ¿Cómo estás, Fancho? Fancho? presente. Profe, ¿cuándo voy a poner una estufa? Oiga, le está hablando Don Station. Station, dígame. ¿Cómo estás, Fancho? Bien. Volví. Aquí Bien. estoy. ¿Renovado? Tengo un reclamo. Ah, Dígame, ¿qué reclamo? Oiga, uno se va de aquí un par de días y a uno lo reemplazan con cualquier wea. <risa> Pero ¿cómo dice no. eso? No, no hay dignidad. Ah, no hay respeto al artista chileno. Ahí, ah, ¿se fue el fanchón? Ah, oh, pongamos la huella que sea ¿Cómo habla así de Don Benjamín Que tuvo la amabilidad de estar presente en el programa e Por Y a lo mejor que vos? <tose> ¡Ah! Ah! Ah! <tose> e -em e Perdón, perdón, e son fallos en el micrófono Ah, y con esa? <tose> Deja al guatón culeado. Es Un saludo a nuestro amigo Benja Que nos apoyó la semana pasada Cariño no, él. un saludo al menú. No, pero don Facho, Usted reemplaza. Se le quiere. Sí, no, sí, se, se portó bien. Se le quiere. Benja. No, se portó súper bien. Ahí le voy a llevar a dar su traje de Sailor Moon. Además, <risa> ¿verdad? Además se acordó mucho usted, dijo que usted había sido el mentor de lo que él sabe ahora por anime. No, sí lo escuché. Por eso eh, le mandó buena, me mandó. Le mandó su buena chupa de pico. Eso explica muchas cosas. <risa> Sí, no, casi me deja seco Al aire Y a ti también en Station ¿Verdad? Eche. Sí, sí. <risa> No, Yo se agradece la buena onda Si te pero. tiene al frente te da un beso <risa> Se agradece la buena onda Un saludo para él Oiga, y un saludo también para nuestro gran auspiciador Ronaldinho de claro. PTV Por supuesto, la nueva forma de televisión El regalo ideal también para el Día del Padre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 Para más información o consulta Al whatsapp directamente de Rolandino Al 569 78 69 Repito, más 569 78 690812. Rolandino nos va a estar Atendiendo ahí Recuerden, quédense en casa con Rolandino Y PTV, la nueva forma de ver Televisión Bravo la, la, la, la, oh, grande, Roland. grande Roland Hablando de grande, Roland grande. Al final del programa vamos a ver una exclusiva que tiene Roland y que los demás no lo tienen. ¿Qué cosa Así es. Al final del programa. Así Uy, es. Es. es un enganche para que la gente se quede. Déjale. Ah, ok. Bueno, <risa> <risa> Muchachos, una semana bastante importante en cuanto a noticias. Han pasado muchas cosas. ¿Qué pasó? Así que vamos con nuestros titulares Escucha esa música de fondo que le gusta a la gente Coronavirus Cifras actuales ¿Sigue la cuarentena total? Aumento en la cuenta de luz Se nos viene la noche ¿eh? Piñera nos propone un corralito A los fondos AFP Cuando el lápiz es más fuerte que la molotov. Ah. Oh. Políticos con cagadera. Se aprueba ley de reelecciones. Tendrán que volver a trabajar, digo yo. Y PC negativo. Se nos viene la deflación. Me da 100 pesos de azúcar. Todo esto y mucho más en un nuevo episodio de la central de noticias y Huevos, denominada... La capital de los simios. Cada vez Fanchop dice mejor el... Se parece a la Yuboki ¡Ah! A la Yuboki A la, a la Yuboki <risa> Don Fanchop, lo prometido deuda, capítulo 15 ¿Qué pasó? Tiene que decir por quién Fanchop Ah, Debo, no, no, verdad llegaba... que iba a, iban a dar más pinceladas Pero la va Llega... a no, después durante el programa, ¿cierto? Nunca di fecha <risa> Dijimos di que fecha. por el capítulo 15 más o menos De una pincelada no sé, no Yeah. <risa> la voy a rellenar con algo Sí, es rellenar <risa> Vamos a las no. noticias yeah. No, pues no Después... interesan las cifras la cifra actual actuales del corona sí. Profe, nuevo cifra cómputo tienes? Como dije la semana pasada Estamos hasta el loli perrito Siguen existiendo Cifras que pueden sonar un poco contradictorias Y yo de todas formas Creo en esta cifra, la verdad. Le, le, Yo no. le tengo fe. Yo sí. Yo no. 127.000 contagiados, 22.000 casos activos, 1.500 fallecidos, 91 el día de ayer. 5.200 casos nuevos, 312 ventiladores disponibles, 353 personas en estado crítico a punto de irse de PLR, 1.294 personas conectadas a ventilación y lo más importante, casi 19.000 exámenes realizados. Yo creo que por ahí está la cuestión tenemos bueno, tantos exámenes que se están realizando que eso nos da un número alto de, de contagio pero le queda poco hasta cuarentena pero profe ¿Por qué? Eh, la verdad es que los números a mí en lo personal no me calzan mucho porque ahora se está también eh, adicionando digamos la gente que murió y que el examen ni siquiera había salido el resultado ¿Cómo es eso es que por lo que tengo entendido ahora cualquier muerte es por coronavirus, oh, o, sea, o sea, moriste atropellado por un coronavirus, te cayó una piedra en la cabeza por un coronavirus. Toma. ¿Y esas cifras darlas así están, están correctas, digamos? No, no, alarma, no, alarma, más a la gente eh, decir que. Alarma. Exacto. <risa> que todos morimos por coronavirus. Todos somos coronavirus. <risa> todos somos coronavirus. <risa> Coronavirus. Claro. Sí, está tan poco complicado el tema que ya a esta altura uno no sabe quién creste, creerle. De verdad. De verdad yo estoy, estoy como medio confundido. Quiero creerle al gobierno. Quiero. Pero eso no significa que el gobierno tenga la, la razón o la verdad. Quiero la creerle no porque el gobierno me caiga bien. Quiero creerle porque un país relativamente decente debiera entregar cifras... Eh, Decentes. Reales. Decentes y reales. Ahora hay una polémica que supuestamente hay 700 muertos que no se han contabilizado. ¿Y dónde, ¿Y dónde? están? ¿Y dónde oh. están? ¿Y dónde están esos muertos? ¿Y dónde están? Mira, lo mismo pasó para el 73. Yo creo que fue el coronavirus. <risa> <risa> Pero en ese tiempo no había mascarillas. más facho. <risa> claro, pero se se por ejemplo, tanto. Que... claro, pero en ese tiempo hubieron como 5.000 contagiados nomás, sí. aunque la tasa de letalidad era del era 100%. Estaban probando en ese tiempo un tratamiento con agua salada, el agua del mar. Así que varios, claro. pues... no, de Decía que si lo tiraban del, helic del helicóptero, se le, se le pasaba un claro, susto. Del susto. Del susto. Del susto. Hola, Walter. Oh, Ay, ay, pero... pero esto la no cifra... es nada comparado con las tallas del profe la semana pasada yo lo Eso escuché sí. ¿A, a dónde weón? ¿A fue dónde? humor negro negro oscuro Uy, pero si está hablando de Floyd porque no podía ser humor blanco pues te fuiste al chancho man sí ya fue un humor nazi de esa weón <risa> sí, weón. humor cu clan. si <risa> sí, humor cu Clan fue sí, Pero... fue negro man. entonces ¿No qué hacemos ¿Seguimos, seguimos cuarentena sí, total man. entonces no profe seguimos por lo menos hasta el día 12 de junio confirmado y yo creo que lo más probable es que el, volveremos el día viernes 26 de junio a la normalidad así que catita prepárate Ándale, ah, ándale. Saludos saludo a la catita. Wow. Saludos a la catita que va a estar de cumpleaños para esa fecha. Ah, que ale. se prepare, porque todo el mundo va a querer salir. Oiga, pero decían las malas lenguas por ahí que eh, querían eh, alargar la cuarentena hasta por lo menos agosto, acá en el Gran Santiago. No, es posible. Por un tema de, de economía. Solo o sea, si la economía ya se fue a la mierda, ¿qué más da estar un mes más encerrado? Es que se va a, ir más a la mierda todavía. O sea, hay muchas empresas que todavía están resistiendo con los últimos resabios que le quedan y no, no van a aguantar un mes más y van a tener que despedir definitivamente a toda la gente. No hay fondos de cesantía que te aguanten 3-4 meses de, de paro. Así yes. que van a tener que despedir completamente a la gente Y vamos a rondar el 30 al 40% de ese Santiago, en el Gran Santiago mm -hmm. eh, Y con eso se le viene la noche a Piñera En el momento que se levante la cuarentena le va la cagada de nuevo Usted, profe, dijo dos palabras claves Fondo ¿Piñera? y Piñera ¿Qué pasó con, el... con eso? Ay, ay, ay nuestro querido y amado eh, Presidente ununista, ¿Quién? Eh, el, el, el Don Piñi manito corta. Ah. En su programa de gobierno Nos prometía a todos los chilenos que votáramos por él Que iba a fortalecer la competencia Entre los fondos de pensiones Y que la gente podría cambiarse de fondo Con un solo clic Yo Así. caí Yo caí también Todos caímos todos ¡Voté tenemos. por ti! ¡Te creímos, todos, ¡Manitos piñi. cortas! ¡Te creímos, todos, Piñi! Todos fuimos Piñi. Me traicionaste, weón. Pensamos que no nos ibas a convertir en chilesuela y míranos ahora, weón. Piñi, no. la con... Estamos hasta la... Pero... No. Eh, profe, usted ¿Qué es lo que el dato, ocurre ahora? Eso. El presidente el Piñera y propone una indicación al proyecto de ley que se está viendo en el Congreso sobre el... Sobre el tema de, la, de los fondos de FP y nos quiere meter un corralito. ¿Qué significa esto esencialmente? En este momento, para cambiarse de fondo, si tú quieres cambiarte del fondo A al fondo E, esto se demora 5 eh, hábiles... Entre 4 y 6, promedio 5. ¡Eh! Bien! Compiñera, ahora van a tener que hacer cambios consecutivos de fondo. ¡Ah! <risa> Pero antiguamente tú podías cambiarte del fondo A al fondo E sin problema. Eh. Ahora, cada cambio de fondo Debe demorarse 30 días Ah, ah madre ¿vale? <risa> ah, ah, ah. Lo peor es que Pasamos de cambiarte Cada 6 días O sea, que yo me puedo cambiar de fondo Al fondo y me voy a demorar 6 días En promedio, 5 días Ahora me debe demorar 120 días hábiles tu Porque voy a tener ah, que pasar mira. del fondo A al fondo E 30 días Del fondo B al fondo C, 30 días más Y así hasta llegar al fondo E Y si me quiero devolver Del fondo E al fondo A lo mismo Por lo tanto, yo sé que en 120 días habiles, La situación de economía mundial Y nacional puede cambiar tanto Que no me sea rentable llegar al fondo A O sea, estoy arrancando del fondo B Para evitar pérdidas Para optimizar ganancias llegando al fondo A Y cuando voy llegando, ¿tú, tú, tú, tú, tú, tú. ups Ah, el fondo A se va a pérdida y voy a tener que devolverme ¿cuál es el, el, el afán de quitarle a la gente la libertad la posibilidad de escoger su propio fondo? yo me he estado pues, poniendo a pensar qué mierda gana Piñera ¿qué es lo que gana yo, Piñera con todo esto? yo creo que a lo mejor es de Apillo Kirchner <risa> ¿que le gustan los corralitos? sí, le encantan los corralitos puede ser pues. a lo mejor se le está yendo el ojo sí. para el lado también Sebastián Piñera Kirchner de la Rúa. Pero, pero ¿qué gana? ¿Qué ¿No ¿Había pasado algo antes con la FP? O sea, el, cuando la gente se cambia masivamente de fondo, sobre todo del fondo A al fondo E, las administradoras de fondo pensiones dejan de cobrar lo que se denomina comisión fantasma, que es comisión sobre comisión. Cuando el, estas FP cobran esas comisiones, eh, que no te figuran uh -huh. a ti en la cartola pero sí les figura a ellos por el hecho de, de, de, de transar en acciones son las FP las que ganan plata por lo tanto a la FP le conviene que todos esté el fondo y por eso que dicen no te cambie. y sale la superintendente de FP diciendo no se cambien de fondo porque así van a perder plata mentira, la idea es jugar dentro de esto o sea en parte la estrategia de esta organización escuela de no más FP tiene razón no, tampoco lo que pasa es que la noma FP Puta, significa que acá quiere acabar con el sistema de FP. Y Piñera le está dando, pero. Eh, Pelea. Razón. No, razones para que se. para que se acabe el modelo. Con todos estos cambios que le han hecho. con Piñera le está dando razones a todos. Sí, bueno, sí, con todo esto, Con todos estos cambios. Lamentablemente. El sistema de pensiones se está deteriorando cada vez más en Chile. Se está haciendo una cuestión que de verdad le está entregando pensiones de mierda a la gente. Pero el sistema originalmente no estaba pensado así. Lo que hizo el hermano, a lo mejor es porque lo hizo el hermano. Y se quiere cargar el sistema de pensiones. Así como, ah, está igual eso José Piñera. Y lo hizo ah, el hermano. Venganza familiar. Venganza familiar. Lo voy a hacer cagar para que este loco no tenga ningún legado. Pero sería, sería pasar por encima a toda la gente. Bueno, que a esta altura yo... La verdad... No, le da la lo mismo, esta altura ya nos pasó por el pico el weón. <ríe> Qué rato, wey. Ya le importa un reverendo rábano a este desgraciado. Lamentablemente, Piñi eh, nuevamente demuestra que no está legislando para la gente, no está legislando para su pueblo, ni siquiera para la gente que los cogió, wey. O sea. No, te fuiste a la vez. O sea, no sé de dónde salió ese 29% de aprobación ya. La verdad, eh, partidario y detractores están todos unidos ya en contra del. Más encima este desgraciado se vendió a la ONU. O sea, todo mal, todo mal, loco, todo mal, todo mal. Lamentablemente el tema de la AFP es una, es una nueva muestra de que, de que están gobernando para intereses privados, de intereses locales, y no por el bien común de la gente. Al final. Así que, ¿Cuál es el...? sentido que le queda a los multifondos, se supone que eso se hizo para darle libertad a la gente de administrar su plata cuando, como quisiera y cuando quisiera nos hicieron convertirnos a todos en inversionistas entre comillas y ahora nos quitan esa libertad ahora que aprendimos a usar la weá claro, es, claro. Que, es que yo creo que ahí está el punto Mientras la gente no sabía y no tenía idea de lo que se estaba metiendo, bienvenido sea, total así, nosotros podemos justificar ganancias, cambiar balance, hacer lo que queramos. Bien. Pero empezaron a aparecer gente como los de Feliz y Forrado y otros más, porque son eh, es más gente, asesores previsionales que te indican, cámbiese de fondo ahora, cámbiese de fondo en este momento. De hecho, cuando hay gente que va a las pegas y te dice, ¿sabe qué? Pásese a mi FP. Los, los clásicos vendedores Y yo lo doy en mi correo Y yo les digo cuándo cambiarse de fondo Están haciendo no. la misma pega que hace Felicia Forrado Pero acá, en cambio Ellos lo hacen por el hecho de que la gente se cambia de FP porque ellos ganan su comisión Y te, y te, te otorgan como ese servicio extra Que sean todos asesores previsionales Entonces toda esta gente va Al final Que aprendieron no a hacer algo. la pega Que la, que, la, que la gente La gente sabe ya cómo administrar sus recursos y si no sabe se deja guiar por gente que sí sabe nos cagan a todos yes. entonces, y nos siguen cagando entonces, como yo nos siguen cagando entonces con la fp guía, con la luz se, linda te la mandaste con la luz efectivamente saben ustedes Pero, que en medio de toda la pandemia y la emergencia entra en vigor un decreto en el cual se instaura el sistema de horario punta en la luz no habían dicho que se iba a suprimir esa weá mientras durara sí, pues la pandemia. Se suprimió por marzo y abril. Puta, gracias Juan. Perdón, por perdón por abril y mayo. A partir de junio comienza a cobrarse junio julio hasta septiembre. Y esto es importante se comienza a cobrar el costo de energía extra. Se nos viene la noche cabrón Va la cuenta de la luz. Entre el las 7 de la tarde la sube otra, otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y dale del cuadro y si la Esa confusión doctor. vuela al revés. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah. Bombalet. <risa> Esa canción es de Juan Luis Conflicto y Los 20 por las 5. Vamos <risa> <risa> no bueno, decir Juan Luis Guerra y Los 440. Sí, claro. <risa> Bien. Oiga, eh, sí, pero se, al final entonces nos van a cagar igual. ¿por? Seis meses sí, o... cobrándonos sobre consumo. Se, cuando dijeron las empresas específicamente que eh, no iban a aplicar ese, esa tarifa mientras durara la pandemia. Sí, pero platas, platas y contratos son contratos. Iban a tener que, que hacer igual. ¿Cuál es el punto? Mucha gente decía: Oye. Oh, eh, no te cambies del, del medidor, el, al mayor inteligente... ...porque te van a cagar con ese consumo. Efectivamente el medidor inteligente en este momento... ...te toma los consumos por horario... ...por lo tanto te calcula inmediatamente el horario puesta. Pero lo que no sabe la gente... ...es que los que no se cambiaron o se negaron a cambiarse... ...les van a tomar un prorrateo. Por lo tanto... ...de todo el consumo que tengan... ...le van a calcular igual un consumo horario punto... ...y se los, van a, se los van a colocar igual... ...y se los van a calzar igual... Exacto. ...en este caso... ...es mejor tener el nuevo medidor... ...suena sí, terrible cabrón. impopular lo que estoy diciendo... ...suena terrible impopular... ...yo sé que a algunas personas le llegaron cuentas de 100 lucas... ...pero era porque... ...existieron algunos... ...algunos errores en el... ...en el sistema... ...no tengo idea cómo cómo se dieron... ...ni, ni cuál sería la solución efectiva... Pero sí, la mayoría de la gente que le cambiaron los medidores... De hecho, en mi casa la cuenta bajó. ¿A mí le cambiaron el medidor? ¿Y te bajó la cuenta, no? No. Se te Vamos mantuvo. Se te mantuvo. Ya, ah, eh, eso, lo que pasa es que... Eso es los ¿sí, es, es, profe y don fancho porque no han visto unos tutoriales por ahí. Esos famosos medidores se pueden controlar con un lindo control remoto. Según tutoriales de YouTube que hay por ahí. ¿Son hackeables? Sí, Toma. porque es esto. Así que... Cabrón, se no? ve. <risa> o sea, conviene tener el famoso Medio inteligente. Con, conviene, conviene, sí. Veo que ya lo hackeaste. ¿Qué es lo a que no es... <risa> Yo pago solo el... <risa> el cargo fijo. El, el cargo fijo, <risa> <risa> exacto. Se está escuchando... En ¿Qué es lo que... Claro, eh, ¿cuál es la recomendación que se le puede dar a la gente en este momento? No lave la ropa entre las 6 y las 10 de la noche. No sea, weón la ropa la vela antes o después no ocupe la secadora no ocupe la estufa esta estufa eléctrica que gastan caleta plata entre las 6 y las 10 ocupe la después el calienta cama préndalo después de las 10 de la noche porque Puta la, la energía sale más cara en ese horario sí, y bueno. cada familia va a tener un consumo hasta 430 kilowatts, que igual es bastante después están a curar sobre consumo ¿cuál es el horario punto entonces? de las 6 de la tarde a las 10 de la noche ya en esa, en esa hora en esas 4 horas ya, de las 6 a las 10. ¿Qué es oscura? Hay que cagarse de frío. Sí, ¿y qué es oscura? No, pues prende las tufitas para finas. A me hace mal. Le hace mal. Te hace mal por los pulmones. Cágate de frío. Abrígate. Abrígate bien. Estoy abrigado. Ya. ¿Abrázame? Manténgase abrigado. Ya, te abrazo. Ya. No, mejor a esa hora te voy a relajar. Ya, ¿eh? Te poní tu audífono. Escucháis la capital. Los 15 ya capítulos que tenemos. Así a luz apagada, no veis tele y hasta las 10 de la noche y no gastáis luz y se toma un par de whisky para es que claro. se chistosa la claro, pistachos. Par, par me parece ¿cierto? Sí, pues entonces recomenda, como le decía, recomendación si va a ocupar el hornito eléctrico para hacer pancito y esas otras cosas trate de ocuparlo antes ocupe el horno acá haga el pan antes y, y, uh -huh. y, y tomándose a la hora que corresponden o tomándose después de las 10 de la noche y caliente el pan Exacto. a las 10 así no se le va Pero, a dar la luz antes claro, como a, a algunos políticos le, que le va a salir más barato porque como existe el término horario punta también existe el horario bajo ojo que es la madrugada si usted tiene la posibilidad de lavar la ropa en la lavadora después de las 12 de la noche hágalo deje ya la ropa ahí como con el bueno. programa no es que en la, en la madrugada es más barata la luz Entendimos, weón. Bueno. Es más barato de lo que era ahora. Sí, Oiga, profe. Hágalo de madrugada. Algunos ¿Mm? ¿alguno políticos se le apagó la luz. Po? ¿Por, fin? Uh -huh, por fin. Por fin, por fin, por fin. Por <risa> fin. ¿Qué pasó? Bravo. El Congreso por fin legisla eh, en forma cuerda y contra los propios intereses del Congreso. Qué maravilla, weón. Qué maravilla. No habrá letra chica. Sí, ahí le era chica, pero... Pero lo, pero lo vamos a desmenuzar, lo vamos a desmenuzar en este caso. No todo podía ser tan lindo. Claro, no todo era tan maravilloso. Muchachos, el Congreso por fin aprueba el proyecto de ley que limita la reelección a los parlamentarios. ¡Bien! Gracias, gracias, senadores, por, por equivocarse. Bueno. O sea, una persona, un diputado, puede reelegirse dos veces... O sea, cumplir un máximo de 12 años. Y un senador puede reelegirse una vez. O sea, un máximo de 16 años. Pero bueno, 16 años en el Congreso son 16 años. O sea, escalita de tiempo. Pero hay gente que lleva mucho más y no quería soltar la teta, obviamente. Costó, costó, costó que saliera porque estos desgraciados querían aprobar el proyecto, pero que no fuera retroactivo. O sea, hay gente que lleva desde el año 90 en el Congreso. Toma. Eh, o sea, ya 30 años los desgraciados ¿no? y no querían soltar la teta, querían estar dos años más no, es que sabe sabe. se aprobó la ley y es de forma reactiva quiero dar los nombres de las personas que van a tener que dejar el congreso y los voy a dejar con los años en los cuales los van a dejar entonces ahí vamos a poder nosotros a aplaudir o decir por fin por favor Francisco Chaguán 2026 bien Bien. De Renovación Nacional era José García Ruminot, 2026, Renovación Nacional. No lo conozco. Andrés Salamán, Renovación Nacional, 2022. Que descansen paz. De, Para la casa. Pérez, Víctor Pérez, de la UDI, 2022. No lo conozco. Tampoco lo conozco. José Antonio Coloma, de la UDI, 2026. ¿Te fuiste? Para la casa. Carlos Bianchi, Independiente, 2022. Eh, chao. ¿Y ese era es el que voy a París? ¿Sí? ¿Te acordé? Ese lo, lo conoce gancho, a su sí. mamá, ¿no? Sí. ¡Alejandro Navarro! ¡Yuhu! 2022. ¡Chao, ¡Yuhu! concha tu madre! Algo olía mal. <risa> Ahora va a tener tiempo El... para meterse los de la raja. <risa> El fetiche de la raja. Sí, claro. Jorge Pizarro, Democracia Cristiana, 2022. ¡Yuhu! El rey de la cueca, Ricardo Lagos Weber, del PPD 2026. Ah, que se vaya el culiado. Se vaya ese weón también. Redoble de tambores. Guido Girardi, PPD 2022. Por fin. Oh, por fin, fin. Por fin weón. Ese weón está atornillado. Uh, por fin. Pues lo weón. pegaron con la gotita en el Congreso. Sí. Jaime Quintana. PPD 2026. Para la casa. Isabel Allende, PS 2026. Sí! sí, Oye, ¿no va a faltar algún que diga que se voy a escribir libros? No, son distintas Isabel Allende, no son la misma Para que les quede claro, no es Ay, la misma Isabel la... Allende y la escritora, es otra. Esta vieja no sabe ni sumar. <risa> y por último, Capitán Cavernicola! Juan Pablo Letelier PS 2022 <risa> <risa> otro zángano más que estaba ahí apernado golpe bajo para los apernados eh? si sí, estos son los senadores cáchense los diputados que se van y no vuelven Espérese, ¿ant antes de dar la lista de diputados puta la wea. ¿qué te pasó? no, da la lista po, pues. ah los muy cararraja, que porque no, no, no puedo decir otra ah. cosa y mande mande <risa> Decían que si tú limitabas las reelecciones, estás impidiendo el sentir y el fervor popular que tiene la gente oh, por estos sí. personajes, caudillos políticos líderes. Sí, pues si sí, Navarro el... salió con el 100% de los votos, es muy popular él. Ojo, que en Concepción, aunque no lo creáis el desgraciado tiene arranque. O sea, salir senador... Estando. Bueno, que él salió por la concertación. Es concertación, pero quedarse independiente y tener apoyo igual. Tuvo su gente, pero de todas formas. Se van, se van. Ahora, el sentir popular, el clamor popular, lo pueden sentir por cualquier otro candidato, así que no hay problema. Así que no sean tan carra raja. ¿Quiénes más se van? Wey, no. Los diputados siguientes. Pepe Out, independiente. no A la casa. Pepe Out, el del gorrito, famosísimo Pepe Out. No, ¿Sí? Pepe Out tiene sí. pega por último, weón. Sí, va a estar en cualquier programa de televisión. Si está lo con los este ser... los días del lunes. Sí, así como Francisco Vidal, así como Lavín. Sí. Eso va a tener una... pega, es sí. Va a tener conocido, pega. así que tiene pega. Sí. Pedro Álvarez Salamanca de la Audi. Ese weón no tiene pega. <risas> no, Ramón Barro de la Audi. Se puede menos. Juan Luis Castro, socialista. Fidel Espinosa, no, no, no, no. socialista René Manuel García de Renovación Nacional Cristina Girardi del PPD Mira, los por hermanitos fin, se van Por ¿no? fin, por fin Rodrigo González, PPD Hugo Gutiérrez, Partido Comunista ¡Yuhu! Javier Hernández de la ODI La Pepa Hoffman de la ODI también, sala de gracia Carlos Harpa, radical Tucapel Jiménez del, del PPD Isa Cort de la UDI Pablo Lorenzini de C Javier Macaya de la UDI Patricio Melero de la UDI También Melero, un prócer de, de Budagüel Suelta el sillón, desgraciado Sí, güey pues. Fernando Mesa del Partido Radical Me caía bien ese desgraciado Mesa ¿Radical? Radical, por eso <ríe> Manuel Monsalve, socialista Celso Morales de la UDI Iván Norambuena de la UDI José Miguel Ortiz de C José Pérez, del Partido Radical Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional Jorge Sabat de la DC, Marcela Sabat de Renovación Nacional ¡Ay, qué mala onda, Cayo! Ah, eh. ¿Tanto tiempo lleva no. ya Marcela Sabat. Sí, bueno, lleva dos periodos ya Entonces, para el tercero no, no puede ir René se, Zafiro, Independiente Alejandro Santillana, Renovación Nacional Marcelo Chilen, Socialista Alejandra Sepúlveda la que era del PRO, ahora es de Fuerza Revolucionaria y no sé qué, no sé cuál es ese partido, FRUS. Bueno, Gabriel Silver de la ADC, Guillermo Telier del Partido Comunista. Se van va los viejos estandartes. Víctor Torres de la ADC, Ignacio Urrutia del Partido Republicano. Acabó con el único diputado que tenía acá. Claro. <risa> bueno. Enrique van Risenberger de la UDI Mario Venegas DC y Matías Walker de la DC también. Bien, bien, bien. Oiga, pero esto también aplica para alcaldes eh, concejales? y concejales. Aplica también? para alcaldes y concejales. Y ahí la lista se alarga. Por ejemplo, Johnny Cagando no va a poder postularse más. Sí, Porque pues acá en tampoco... Eh... ¿No era buena él que está allá? No, acá es... Eh... Puta, no me acuerdo ¿Es Ese mismo, Carrasco. Carrasco, Carrasco. Fuiste bueno. Gracias a Dios Pues yo pregunto una cosa La letra chica Sí, pues, uh... ya. Yeah. ¿Cuál es la famosa letra chica? Primero, una cosa buena es que se alcanzó a legislar Y que dice que Un diputado no puede o senador No puede cambiarse de circunscripción O sea, no puede cambiarse de domicilio Para postular a otro lado O sea, por ejemplo, Guido Gerardi queda libre en Santiago Orien, Poniente Se va a Santiago Oriente No, no puede Lo que sí pueden es cruzarse Y ahí es donde va la caga o sea, Guido Girardi puede postular a diputado. Y la Cristina Girardi puede postular a senadora. Ah, ya, ya, ok. La al final va a quedar la misma mierda con pocos moscados. La misma mierda con diferentes cargos. Con diferentes cargos. Ahora, esperemos, porque ahora se tiene que eh, vot votar un, un adicional en el Congreso que impida esto. O sea, que si ya fuiste eh, parlamentario por estos periodos, no puedo hacerlo. Pero disculpa, consulta. Entonces, ¿qué es lo que es Gido ahora? Senador. Él puede postular a diputado. Y quedarse dos años más. Y después. Y después volver a senador. Sí, y quedarse 16 años más. Man. Sí. sí. ¿Cómo Pienso después volver a senador? ¿Después de ser Chivo. diputado? Sí. Porque se puede hacer. Sí, se puede hacer el cruce. Vuelta igual. O sea, Esa es la letra chica que tiene la ley. O sea, no es que se van del Congreso. Los vamos a ver igual o si no, si les va mal, se van a postular alcalde, en sus respectivas comunas, viejo culiado si los locos tienen el peso suficiente para haber sido diputado o senador, una alcaldía te la ganan lejos sí, más sí. si van a alcaldías que los alcaldes tengan que salir por cumplir año. porque de repente hay alcaldes que son súper buenos pero ojo, con los alcaldes pasa algo raro, el alcalde no puede volver a ser concejal ¿por qué? porque el alcalde es el concejal mayor por lo tanto, ahí está cagado ¿qué es lo otro que pueden hacer? un pueden senador hacer? un diputado, un, digamos un diputado por ejemplo diputado. pongamos el caso de la Cristina Girardi ya dice, ni un problema, gané la suficiente plata, le robé al Estado tanta plata durante todo este tiempo me salto esta próxima elección o sea, cuatro años, y vuelvo a postular a la sí? otra y ni un problema, ahí puede estar dos años más ya y lamentablemente que no son consecutivos o sea, ella puede estar 12 años do, eh, trabaja 12 años, descansa 4 trabaja 12 años en el congreso, descansa 4 ¿pero y cuál es bueno. la gracia de la ley entonces? que no son reelecciones inmediatas que los va a obligar a jugar a los locos a hacer enroques, trueques ya mira, te cambio esta diputación por esta senaduría ya vamos, listo obviamente vale, va a depender de la 16. gente sí po. pero va a depender de la gente o que siempre ha dependido de la gente va a depender de la gente si es que lo sigue votando o no vota independiente vota independiente No vote izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas jamás serán vencidas entonces la única forma de sacar a todos estos desgraciados que están apitutados, pernados y hacen las cuestiones para ellos nomás, no gobiernan para la gente ya está demostrado es que se apoya a la gente independiente a lo mejor después se van a corromper igual, da lo mismo pero por último van con buenas intenciones bueno, y sí. yo que tan feliz que está <risa> Claro. <risa> oh, pero por, por lo menos cree. se nos van. Por lo menos se nos me, van. Me dejo bajado. Vamos a una pausa sí. mejor. Pero bueno, nos, que, nos queda un tema cortito. Sí, pues, pero después de la pausita, eh, damos una pincelada de ese tema. Porque viene importante. Ya mejor. Sí. sí. ¿Nos vamos? Nos vamos a una pausita, sí, mejor vamos. Vamos a una pausita. Oye, sí, pues. Ojo, a la vuelta. Tenemos al profe haciendo gárgara con leche de toro. ¡Wow! <risa> ¡No se vayan! Me gustó, me gustó. Eso se llama Click Bad when... <risa> No Nos vemos, cabrón. Chao, chao. La, La capital, capital.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 La capital de los simios. Aquí? Oh, oh, oh. <ríe> Bien muchachos, estamos de vuelta en la central de noticias y hueveo Volvimos, volvimos, volvimos. Volvimos, volvimos. Eh, sí, bueno. Y nos quedó pendiente un tema. ¿Qué pasó? Este bloque? El IPC, el IPC negativo, cabrón. La deflación. la deflación ¿qué es deflación? Es el, es el crecimiento negativo que tiene un país en cuanto a su experimentación de precios ¿qué es el crecimiento negativo en cuanto a un país? La... esa hueá que <risa> que, lo, que los precios bajen los precios bajan significa, ¿Y esa que... Te costaba tanto decir, weón. significa que la economía no está creciendo por lo tanto si la economía no crece van a haber despidos círculo vicioso Fuiste bueno. Y no me refiero al Benja fumando hierba, no ese, no, ese otro círculo vicioso. Te queremos Benja. <risa> Él Es una, una esfera más que un círculo. <risa> Oiga, no wea, mire que el día que falta alguno el Benja no nos va a querer acompañar. Si sí, parte igual vale el culeado, weón. Si sabe que lo queremos. Te queremos Benja. ¡De mascota! <risa> Entonces, en este caso cuando Ya teníamos el primer dato de que El desempleo había subido en el Gran sentido con 15% Ahora tenemos Que el IPC fue de un menos 0,1 Uno puede decir Ah, poquito, ¿cuál es el problema? Poquito, una cagada Una mierda, 0,1 Pero está mucha gente reclamando que este IPC es falso ¡Oh! Y ahí donde, eh, queridos amigos, sobre todo lovers que le encanta reclamar por todo, debo decirles que el IBC no solamente lo mide el gobierno, lo mide la Universidad de Chile, lo los mide chairos. Cepal, Los chairos, claro. Para los mexicanos que nos para, están escuchando. Claro, los chairos. Exacto. Para los para lo argentinos serían los peronistas. Argentinos culiados. Los peronistas, peronistas. claro. Eh, para los peruanos sería los apristas. Bien. Sí. Entonces, eh, para toda esta, esta gente que le gusta buscarle. O sea, ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Existe Bolivia? No. Paraguay no existe. Ah, verdad, es verdad, que Paraguay no existe, ¿verdad? Para los evistas. Es Bolivia. Sí. Lo de vistas. Eh, para que no existe me acordé de Chumel Torre ¿También no? ¿Sí? ya, volvamos un poco al tema eh, deflación. deflación están diciendo que es imposible que la inflación sea negativa porque todo ha subido de precio y yo les digo que esta inflación que se mide según la canasta básica esta inflación se, se mide por una serie de productos que ya están establecidos y que además, no, como les digo, no solamente lo mide el gobierno En Chile lo mide la Universidad de Chile Lo mide la CEPAL Que es la Comisión Especial para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas Y también lo mide el gobierno Entonces los tres no se van a poner de acuerdo para sacar el IPC O sea, el IPC no se manipula Que les quede súper, pero súper No es como en Argentina Que sí se manipula En Chile no El IPC no. no No me lo toquen No me toquen el IPC El gobierno de turno que esté no se manipula entonces no vengan a decir que, ay, que, que sí, que, que el gobierno de tú no quiere ocultar la. No, mentira. Esto... Oye, pero igual puede ser, bro. ¿por qué? Sí, vos si sí. China y el resto del mundo se pusieron de acuerdo para hacer el coronavirus, ah, para parar las protestas. Verdad, vos ¿Verdad? Acuérdate. ¿Verdad? ¿Y Europa se puso con los muertos para probarlo? Sí. <risa> <risa> Italia. Puta pues es que Son, son rajatos, <risa> güey. Sí. Necesitan sí. abono para las plantas. <risa> A ver, petróleo, después nos convertiremos en petróleo... Hacer? El jabón. La inflación acumulada <risa> llega. <risa> Un pesado. <desastre. risa> Perdón. <risa> y me voy a ir a mí. Es que esta... ¿Cómo y se llama? Jabón orgánico. <risa> estoy calentando motores para el tema que se viene ah ya Javor Binger, de persona que nunca trabajó Ay, la va cruel güey. la inflación acumulada ya pues pónganse serio la bueno. inflación acumulada llega a un 1,3% o sea desde enero a mayo y un 2,8 en 12 meses y está dentro del rango normal ¿Qué es lo que bajó? Transporte Bajó un 0,6% Obvio, los pasajes Los buses bajaron Los pasajes de aviones bajaron Si nadie viaja ¿A dónde, güey? No, no sí, por eso Bajaron porque nadie viaja, po. ¿A dónde? En buses ¿A acá? Sí ¿Bajaron los pasajes? Sí No la migro Ah Transporte en general Avión, bus Los buses interurbanos No Sí, pues bajaron de precio? Si nadie viaja, po Entonces los güeyes bueno, Están obligados a tirar ofertas pero si no hay buses. Sí, si, bueno, si hay. Profe, no hay buses. Bueno, los coletos también bajaron. No hay buses para regiones. ¿Y Son ¿y dos privados. ¿Y entre regiones? Eh, no sé. Eso no sé. Transporte bajó un 0,6%. <risa> por eso. Mira, <risa> restaurante y hoteles bajó un 0,7%. ¿Cómo no va a bajar si no hay restaurante ni hoteles funcionando? Por? No sé, encuentro los mismos precios. <risa> eh, el petróleo, como hay un sobrestock de petróleo, también bajó el tema del, de la benzina. Aunque todavía ah, no. están con el... El vino no ha bajado No, el el mismo precio. no han bajado el vino. Don Estechan dijo que, que ha ido a la feria y encontró todo caro. Sí, está caro todo, profe. Eh, las papas, los tomates, las cebollas, la cebolla ¿Te compraron a futuro? Caro. De hecho subieron entre un 10 a 15% los precios, pero debe ser por especulación también. Claro, es que entonces la gente que, que habla contra el IPC dice, ¿cómo eso no se toma en cuenta? O sea, ¿cómo que los productos básicos, que están más caros, y me dicen que un IPC está negativo? O sea, ¿cuál es el cálculo que están haciendo? ¿Cuál es el cálculo? El cálculo tiene pero, muchas más variables. Por ejemplo, eh, telecomunicaciones bajaron de precio. Muchas empresas no. se pusieron de acuerdo y bajaron, si sí, algo así bajaron sus no. su precios no. sí no sí no algunas no todas no algunas no todas no cuál es los dos más tontos ¿Vo? ¿Vo? ¿Vomitar, vomitar no bajo Informe bien a la vomitar gente? no bajo pero yo sé ah, que vomitar... justo esa es que vomitar no bajo pero yo sé que vomitar entregó un plan de dos meses gratis en celulares por ejemplo no sí está en la página Ruiz su mujer virtual no, bueno. BTR, bueno, BTR llegó con... Eh, Profe. No echaba tanto de... Sí, para bueno. el show el programa pasado, para el show, que la vida se me va, ¿verdad? Ahí, Ahí no tenemos, ya no lo veo. Mira, hoy día en internet vi, eh, en Facebook vi una publicidad de BTR que salía Pepe Roja. Y no es chiste, weón. Bueno. Bueno, no es chiste. Y decía, la mejor velocidad, weón. Bueno, no es chiste. Oye que me reí, güey Puta cómo se cagan ¿Cómo bueno, te prestás, güey? LTR. ¿verdad? En serio. Es como no, en Pepe, serio, Roja? En serio, Pepe Roja, weón. No sé de qué año habrá sido la publicidad, pero llegó ahora. Me hiciste reír. Uh la Lo que más cayó fue el petróleo. 3% en mayo. Y eso también indice mucho en que, obviamente, hubieron cosas que subieron, pero también hay muchas otras cosas que bajaron. No porque las cosas que tú compras constantemente suban significa que toda la canasta tenga que subir. ¿Y qué bajo? Eh, transporte, petróleo, el, no. hoteles, restaurantes. No. Bueno, aquí el, el, los datos técnicos que te están dando te dicen que sí. Vos. Pero es que está malo. Ver, entonces eh, ¿estáis especulando igual que los zurdos, poco. No. Sí. Vos. No, porque en mis trámites personales me tuve que quedar en un hotel ya y está en temporada baja no cubre lo mismo no bajaron pero si es temporada baja el precio es más ah, bajo es que vos? usted no lo buscó por eh, obvio porque es temporada baja no lo buscó o... por dos tribago ¿no? son los precios estándar tenía que haber buscado por Trivago. claro <risa> la carne de pollo en tanto notó un descenso mensual de 5,2% ¿quién? la carne de pollo no sé en dónde <risa> bajó ¿Sí? No Según esto dice que sí No Ahora, que en la africana no haya bajado no significa que en el resto de Santiago o en Chile no haya bajado No ha bajado, weón ¿De dónde sacaste esos datos, culea? ¡El INE, weón? weón! Las cifras del INE confirman el complejo escenario Pero... para el sector de turismo Los servicios de alojamiento, dijo el INE, registraron una baja mensual de 8,8% Acumulando menos 11,3 lo que va del año y menos 12 a 12 meses. Las cervezas, por su parte, cayeron. ¡Ah! Ya, ya te la acredito. No. 1,7%. Usted... Acumulando un menos 0,3 lo que va del profe. año y un menos 1,4 a 12 meses. No, o sé sea, es que me voy a poner del lado los zurdos, weón. Profe, ¿sabe que usted, para mí, que está leyendo, weón, bueno, de 2012, 2011, noticias no, así, que wem. Busque bien, a lo mejor esa weón está en caché No, en o sea, que curador. me, voy, me voy a poner del lado los zurdos, weón esta no, muerta si mal Está muerta mala ¿sabes que? tenemos que ir a dejar la cagada igual que como lo fueron a dejar en Estados Unidos por la muerte no, de ese niño no, en gringo está la medazo bro. ¿cuál negro? ¿Qué fue ahí? Uh, ¿Qué fue ahí? you say wake up you say wake up you say wake up you say wake up ¿cuál es el negro que murió? ¿Ese del helicóptero? No. Bro. ¿El basquetbolista, No, Kobe Bryant. No. Oh. ¿Ese es? George, George ¿Tanto revuelo por él? ¿Cómo se llama, profe? George, George Floyd. Ah. Ah, ok. Él fue el que murió a manos de los policías eh, blancos. Claro. L eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Life Sleeps Matters. Okay. No, perdón, Black Lives Matter Esa era la cuestión Ah, la muerte del negrito Claro Ya sí. ¿No? ¿No lo escuché en el podcast ¿Terminó pasado Terminó el festival Y vi algo de noticias Terminó el festival, pacho Que los Pacos se fueron en la volá Y mataron a Mira, existen negrito. nuevos detalles de la famosa Detención y muerte de Floyd Porque es como ya el, el boom Hay gente que dice que el loco estaba volado Empastillado Curado y toda la cuestión que se resistó al, al asalto, pero yo, la verdad, los videos que he visto, que he visto dos, no he visto en ningún momento que el loco se resista. En una lo veo que sale esposado tranquilamente, que es como una vista así como un cuartito, que se ve que el loco pasa, y después el otro que está ya debajo del auto cuando, cuando muere. Más encima lograba un huevón, un, un transeúnte, ¿Sí? lograba con el celular, po. Y esa gente que estaba grabando no se puede haber metido así como no. a la bala, viendo que el weón estaba No, no en no. Acá en Chile sí. Acá en Chile sí. Acá en Chile, ¡Ah, taco gritan. Ahí respetan a los hueones. Y gritan la flight y dicen, mira, ha sido un viejito, no le hizo nada. Cuando el loco le pega a la media pata carateca ¿se acuerdan? Es que allá corren bala Sí, bueno, allá en Estados pero... Unidos corren bala O los teaser, que son estos que te dan la corriente. Claro. Así es que. Eh, no sé, eh, no, no tienen por dónde sacársela por lo que se está agachando los oficiales. Fueron bueno no pues. ¿Qué? Dale. Por Habla, pues, ¿Qué voy a hablar? Sobre los videos. ¿Tú dijiste que viste cuatro videos? No. ¿No? ¿Qué, ¿Qué viste? Video? Sobre el. No vi video, weón. Sobre Floyd. No vi video, weón. ¿Qué viste? Ahí siento que no me escucháis. Ya, vos pues, nunca te escucho Oh, el culiado, No sé a qué vine, güey. Cuente, cuente, cuente. Me encima da ahí unos datos culiados, penca, güey. Yo dije que en dos videos que yo yo había visto no se veía nada extraño. Tú dijiste cuatro. Oye, eh, ¿vamos a hablar de este tema o van a hablar de problemas de pareja? <risa> es que lo no el tanto de semana pasada, güey. Teníamos que pelear. Sí, pues, si no le ponemos lo, lo que callamos los simios, entonces... ¿En no? nuestra pelea de la semana. <risa> No, yo te conté que había cuatro grabaciones, ¿Ya? De distinto ángulo y había una en especial o dos donde se ve que toman detenido al huevón. No hay resistencia al arresto, se lo llevan a la patrulla, no lo suben al tiro y se lo, le dan la vuelta y ahí lo bajan. Y después sale la otra grabación del loco que lo graba en el celular. Cuando ya el loco dice, "I can't breathe." No, ni siquiera se escucha, weón. Yo en la primera parte, el que se, bueno, salía la traducción abajo decía, I can breathe, y salía el loco y Woo! Y después ya que prácticamente ni se movía y que bueno, la gente el, le dice, ¡Ey! El loco ni respira. Hey, el one queda inconsciente como al minuto 5. Sí. Y lo tiene 9 minutos. Y después lo deja inconsciente. Llega la ambulancia. Inconsciente. Llega inconsciente al hospital. Ahora, la talca. ¿por, qué <risa> la la talca. ¿por qué llega la ambulancia? ¿Por qué los locos pidieron la ambulancia? No caché. La, de verdad, deberían haberlo tomado detenido Y haberlo llevado a la comisaría Que bueno dijo eh, Parece que me mandé una cagada <risa> Llamar ¿Por? a la ambulancia <risa> Que pase por coronavirus. <risa> no sé nada, yo el loco murió en la ambulancia <risa> No fue culpa mía <risa> Churabal Oiga, pero a raíz de esto está quedando la manza cagada Bueno, ya no tanto, pero quedó la manza cagada Con los saqueos, protestas y todas las cuestiones allá en Estados Unidos Sí, pero aparecieron las famosas chaquetas amarillas allá en Estados Unidos O, eh, por, por decirlo de una forma coloquial O sea, acá le decía la chaqueta amarilla a la gente que está Protegiendo los locales comerciales y, y los barrios, allá también Pero con la gran diferencia de que los estadounidenses tienen la segunda enmienda para el que no sepa que es la claro. segunda enmienda ¿Qué es la segunda mierda? La segunda enmienda es la que te permite a ti portar armamento en Estados Unidos y hacer uso de él en ciertas circunstancias Acá en Chile, por ejemplo, tú tienes que esperar que el delincuente te ataque para tú poder dispararle si no es violencia excesiva Si el delincuente te ataca con un cuchillo y tú con una pistola, no podés pitártelo aunque esté dentro de tu casa porque va a ser un ataque desproporcionado Tienes que pegarle al pie en Estados Unidos, si alguien va a atacar el, el, el orden público, tú puedes pitártelo estando fuera de tu casa donde sea entonces salen todos estos gringos con sus pistolas con sus fusiles prácticamente porque los locos tienen pueden portar armas grandes los Preppers Los preppers y están defendiendo a los locales y defendiendo centros de, de las turbas ojo, según mi opinión esta weá es pura moda nomás. Lo penca que están copiando malas costumbres, nomás. Lo que pasó en Chile, quieren copiarlo en Gringolandia. Y aprovechan de saquear, y robar, y toda la weá. ¿Por qué? el 2015 también murió un hombre de raza negra. No quiero insultarlo, no decir negro culiado. A manos de la policía. Pero fachor sí, pues, por favor. Por la. Improperio. Perdón, negros. Y. <ríe> Hubo una protesta. Bueno, ahí nació la. La. organización Black Lives. Matter. Esa weá. Conche tu Pero ahí fue una protesta. Nada más. No saquearon nada. Una protesta pacífica pero ahora se fueron al chancho man. es que Estados Unidos despertó es que creo que había mano madura por ahí Habría, había mano madura por ahí dicen que había mano madura no mano negra. que habían detenido a gente que estaba sobre todo perteneciente a Cuba y Venezuela que estaba coordinando estos movimientos, pero si esto es verdad si esto llega a ser verdad puta que son hueones los gringos man. es verdad o sea, cómo tenía la CIA, el FBI y todos estos organismos y, y, y, y un par de pelagatos te iban a dejarla cagar en tu propia casa habla muy mal de los gringos en verdad le muy mal de los gringos exacto dicen que al, al Trump lo llevaron al búnker presidencial sí porque los manifestantes estaban afuera de la Casa Blanca, bueno los simpson también lo predijo chucha la wea en los Simpsons salen varias veces donde los locos van a quemar la, lo, lo, lo, la policía y el ayuntamiento de Springfield. Y aquí se ve que quemaron en, en algunas partes, sobre todo en, en Los Ángeles. Oye, y Trump no amenazó con eh, tirar bala? Como diría Eduardo Vargas. Pura faraje, sí, pura faraje, el chanchuco. De cartón el culeado. De cartón, Puta el buen penca, man. No, ni un brillo ahora, no es la idea tampoco eh, que se le esté disparando a toda la gente pero en Estados Unidos donde existe una ley donde la ley se hace respetar o se hacía respetar eh, me extraña mucho que, que hayan ocurrido estas cosas que los furgones policiales estén todos quemados policía herido ah, y en México también empezó a quedar la cagadita de paso, sí, ¿por qué qué pasó? De rebote. Eh, policías tomaron detenido a una persona, a un, a un muchacho que andaba sin mascarilla y lo mataron. Ah, está bien. ¿No? El, el, el problema es que empezaron <risa> las <risa> ah, la protestas y quemaron a un policía vivo. O sea, pues el loco va y le echa. El, ah. un loco va, si está la policía con los escudos, el loco se va a subir a la moto y llega un protestante por detrás y le echa eh, como alcohol. Y, y coordinadísimo. Y el otro va y le prende fuego al tiro por la espalda. Toma. Y entre todos los policías tratando de apagarlo Y ahí se tira toda la turba y queda la mega cagada. Y también hay saqueo en México. Está quedando la cagadita. El problema es que en México está AMLO. AMLO, el presidente que es de izquierda. El canocito. El canocito, el que habla lento y se queda pensando. Que dice es que las cosas deben ser para el pueblo. Es una crisis. Me acordé de Jorge Carrata con ese viejo, Nuestro viejito. Sí, más o menos así es como Jorge Carrata. Canocito. Sí. Uno de los más corruptos. Se supone. Ahora, ¿tú sabes que los chairos lo defienden a muerte? Sí, pues, güey. Llegó el gobierno del pueblo, güey. Los chairos son mayoría. Pero son más, güey, o no? Eh. Chairo. Chairo Ustedes sabían también muchachos que Anonymous sacó la voz despertó Anonymous de su letargo ¿Quién Anonymous? Era. Anonymous supuestamente ¿Ah, sí? un grupo de hackers que obviamente no son conocidos porque lo, eh, se encargan de hackear la grande, a los grandes países de, y sacar ¿Por? información clasificada ¿Porque su nombre lo dice? Claro, porque su nombre lo dice <risa> y se basan en, el, en las máscaras de la película B de Vendetta Buenísima película. Buenísima película. Que hay que ver. ¿Qué nos la va a contar ahora el profe? No la voy a contar. Podría No, pero no, no. No. Dale callado. le buena la película. No tan buena como The Man from the Earth. No, no tan buena como The Man from the Earth. No, no. 19. 19 días. La cosa es que Anónimos le habla a Donald Trump y le dice que si no si no encarcelan efectivamente al, al cómo se llama a la gente que al paco al claro el policía que, de, que le dio muerte a Floyd a cap a the cap a cap. Eh, van a sacar Chauvin se llama el, el Derek Chauvin se llama el, el desgraciado quién ¿Chao Chauvin Chauvin Chauvin ¿Sí. ¿Chaolin? Ese mismo. El desgraciado que se metió a George Floyd. Sí. ¿Chaolin? Oye, eh, ¿tú sabes que Piñera le mandó un mensaje a, a la familia de George Floyd? No. No, sí, y efectivamente. Sí, ¿Ah, pues, sí, le da sus condolencias y sobre todo a su hermana Pink Floyd también. Concha de tu madre, Tenía que Esa weá no echaba de menos. Tenía que decirlo, güey. Chiste culiado fome, weón Profe. Ah, tiene que decir tiene esa talla cuando empezamos el segundo bloque bueno, la cosa es que Anonymous en este caso eh, y vamos, re bien saca, eh, saca al aire audio de un ex trabajador del área 51 que habla sobre los aliens y que efectivamente dice que existen y, está, y amenaza al gobierno estadounidense que va a sacar más audios y revelaciones la verdad está afuera la verdad está afuera como la pichula Trump <risa> Esa foto Que también fue liberada En la cual eh, sale el Trump maquillado Y sale con, con unas prostitutas Pero sale así como Con un manicito así Trampito <risa> Choquito Choquito <risa> Cosas que pasan déjese tomar, profe ya, ya, ya así que Anonymous ¿y qué pasó con Anonymous? Anonymous? y lo otro es que Donald Trump dice que Chile va a tener que pagar nosotros decimos wow, ¿por qué Chile? porque sus parlamentarios fueron de vacaciones a Nueva York New York ¿cuándo? ahora en, a fines de año y supuestamente se pusieron en contacto con organizaciones de México Venezuela y otras partes de Latinoamérica que caigan los que tengan que caer Claro. y supuestamente según la CIA y el mismo FBI están investigando a Boric y Jackson porque supuestamente cometieron delitos de conspiración en suelo estadounidense <risa> oh, se les viene la noche se les viene la noche Leo Rey, prepárate. Ahora, Te va a salir gente como dije de antes, si dos pelagatos parlamentarios chilenos, que por muy a huevo que uno los pueda mirar, son dos parlamentarios que pueden tener algo de arrastre. Pueden hacer temblar a una superpotencia, imagínate lo que pueden hacer los chinos. De hace rato se no, las traen. Entonces, que, que el FBI, o sea, no sepa lo que les pasó y les explotó en la cara, nada, las pelotas, o sea buscando chivos expiatorios en este momento habla muy mal de ellos como sistema de policía no, más que nada, es un yo creo que es un tema de desviar la atención yo creo que es eso también, y hay que ser es consecuente para que al negrito y digo, hay que ser consecuente si de repente llegan aquí el gobierno estadounidense y exige que le entreguemos a Boric y a Jackson puta, con el dolor de mi alma pero con el dolor de mi alma habría que defenderlo, bueno no, yo no. Son parlamentarios chileno en ejercicio. Acuérdate quién se fue preso siendo parlamentario en ejercicio. Hay que predicar con el ejemplo, compadre. ¿El Pinocho no era citado en vitalicio? Sí, pero era parlamentario en ejercicio. ¿Y qué tiene? Claro, fue tomado preso ¿Pináis lo defendió, po'? Sí, pues sí. Se defendió. El mismo gobierno lo hizo traer de vuelta. ¿Quién lo defendió? El gobierno de Frey? ¿La Pati Maldonado? No, pero el gobierno de Frey en ese momento ah. hizo todas las gestiones para, tra para traerlo de vuelta. ¿Le puso el avión, no? No, porque no lo querían soltar allá, po. Ah, sí, po'. Y se vino por razones humanitarias. Lo primero que hace, se, se toma la silla de y lo, se para y abraza a todos y fue como... ¡Fa! ¡Combo Breaker! Sí. <risa> Me lo pasé. Me lo garché, <risa> <chuchatumar>. <risa> <risa> Sí. Pero hay que ser cosas. pero entonces, profe, usted dice que por eso tendríamos que defender a este par de guaranes. ¿Ah? ¡Filo! Si el otro viejo ya está no, mal, pero. ¿Por qué hay que predicar con porque el Hay ejemplo? que ser consecuente en la vida compadre. Si uno La defensa que se le hizo en esa vez al senador Pinochet fue porque era un senador en ejercicio que estaba tomado preso en. en condiciones que. que no eran. que no eran válidas porque él iba con valija diplomática. Acá estos dos personajes, nos gusten o no nos gusten Son eh, diputados de la república Y independiente que ellos no respeten nada Su cargo merece respeto Por lo tanto no puede ir. Ah, entonces los hueones pueden ir, pueden ir a organizar la hueá que sea afuera Hacer las revueltas que sean afuera Y por ser senadores o diputados chilenos ¿Tienen No, inmunidad? cuando ellos vayan a Estados Unidos Que el Estados Unidos los juzgue como quiera Pero que no vengan a jugar acá a Chile yo creo que lo mejor que pueden hacer Chile es defenderlo. Y que se queden acá en Chile. Pero destituirlo de sus cargos. Y que no pueden optar ni ningún cargo político. Es que no han hecho nada en contra de Chile, en teoría. Lo hicieron contra Estados Unidos. En teoría también porque está siendo investigado. Pero igual es una ofensa a otro país, ¿pues? Sí, pero... Pero... Que yo sepa, no está ni en el código de ética, ni en las labores de los parlamentarios, que eso sea castigado con la destitución. No está bien, y como aquí son son como las weas no van a hacer nada no, pero por ejemplo que no sé, po, mientras ellos estén en el ejercicio de su cargo, si van a otro país por ejemplo Argentina y que Estados Unidos quiera tomar los presos en Argentina que no que no, que no corresponda ahora, una vez que cese su cargo la wea que quieren pero mientras ellos sean diputados de la república yo considero que eh, de, debería respetarse su inmunidad. Por lo menos Por eso estamos que... como estamos. Defendemos a los huevones. Es que. Puta, es que. Es que hay es que ser consecuente sí, ¿no? Yo encuentro que. ¿Consecuente? Las pelotas, huevos No es el... no ser más papista que el Papa, pero sí. Profe, pero hay que ¿Mm? hacer una votación. El viejo igual tenía su porcentaje de aprobación importante. A estos en los que no los quiere nadie. Entonces, ¿cuál va a ser.? La gran, digamos, diferencia... Es que yo no lo veo como una estrategia de, de ganar políticamente, yo lo veo como una estrategia de, de lógica. O sea, si tú si tú defendiste al senador Pinochet en ese momento porque estaba siendo tratado injustamente, ¿por qué no defender también a estos dos que, que, sí, que también son ver, diputados? Pero es una cosa... Dependiente de lo que yo, uno pueda ganar. Yo entiendo la lógica. Yo entiendo la lógica, pero... Pinochet fue detenido fuera por cosas que hizo en Chile. Yes. Estos hueones pueden ser detenidos en Chile por cosas que posiblemente están haciendo afuera. Es sería exactamente lo mismo. No sería, no sería lógico que detengan en Chile por, por cosas que hicieron afuera. Ahora, si ellos se van a Estados Unidos, bueno, ya saben a lo que se, se exponen. Es que eso, ese es el punto. Yo, yo no creo, no creo, y es muy, pero muy poco probable que ellos sean detenidos en Chile. No creo que la CIA ni Estados Unidos se metan así con los militares ¿verdad? a buscar no, estos hueones Pero sí, en un viaje que tengan que hacer estos hueones, los van a pillar y los van a dejar allá. Entonces, ¿por qué en ese contexto habría que defenderlos? Si son diputados de la República, sí. Cuando no sean diputados sí. de la República, que hagan la guay que quieran. Pero se mandaron el cagazo sobre los Sí, pero por ejemplo, si, si ellos van a España no o a Inglaterra. Cómetelo, cómetelo Por eso digo, eso. ¿dónde ¿Qué está el deseo? Porque yo puedo ser diputado Yo puedo ser diputado y puedo ir a hacer una revuelta en España Y después Chico. devolverme a mi país Y va campo, el gobierno me tiene que defender porque soy diputado Pero yo voy a dejar la cagada. Pero, es que, si yo después voy a España nuevamente Y en España me toman, tendría que ser juzgado Claro. Ese es el contexto. Ese Pero, el por ejemplo, ejemplo bueno. no creo que Estados Unidos, ya. como tal, venga a Chile a detener a estos weones. Pero, ¿por qué nosotros, como país, como república, tenemos que defender a estos weones si ellos llegan a ir a Toma, Estados Unidos a detener? Porque son diputados todavía. Otra vez. Otra vez. Es <risa> que la investidura su cargo es más importante. O sea, a lo que voy, va a depender de a lo que ellos vayan. Si ellos van de vacaciones. Pueden ser detenidos, pero si ellos van en una comitiva Por ejemplo, si el presidente Peñera va a Estados Unidos Y ellos van dentro de la comitiva, ellos no pueden ser detenidos Porque tienen inmunidad diplomática Pero profe, entienda El contexto, estos hueones fueron a dejar La cagada afuera, estamos ¿Sí? especulando Fueron a dejar la cagada afuera Fueron a armar la ¿Sí? vuelta afuera ¿Ya? Yo como país Digo ya, bueno, te espero No importa, Te espero la salida. Yo no voy a ir a apoyarte tu país Exacto como, como el Chavo del 8 vas a ver a la salida a, a, a Ñoño, te espero a la salida <risa> vas a ver a la salida y estos hueones llegan a ir para allá y aunque vayan de vacaciones igual tienen su calidad de diputado si llegan no, allá eh, no, es que si van, van de vacaciones suyo, decir, distinto cabrito, ya, si van de vacaciones consejo, distinto tengo que ah, ahí no, ya no tienen inmunidad eh, si ellos van en, en representación diplomática, tienen inmunidad eso es lo que voy por ejemplo, Pinochet cuando fue a Inglaterra fue a hablar directamente a la fábrica de armamento inglesa Y tenía inmunidad Y el loco, como tenía inmunidad, aprovechó de quedarse unos días más para operarse dentro del plazo de su inmunidad diplomática Y ahí fue donde lo toma Garzón y todo lo demás Pero Por, por eso es que había que defenderlo como gobierno si... pero, pero por eso, Pinochet debía ser juzgado en donde cometió los crímenes supuestamente Que es en Chile ya No tenía por qué venir otro weón de otro país a dejarlo. Es que de según la ley española, eh, si se cometen crímenes contra ciudadanos españoles, me, me, me importa una raja Es que por eso España española. pedía la extradición de Inglaterra. Y por eso que Inglaterra no sabía qué hacer en ese momento. Estaba ahí como entre la espada y la pared. Pero al final, como era un pasaporte diplomático, al final se optó por la salida de. de ¿Cómo se llama esta cuestión? Humanitaria. Humanitaria. Y Pinochet vuelve a Chile. Pero el gobierno hizo todas las gestiones para que se devolviera. Si Pinochet hubiese ido de vacaciones a Londres, el gobierno no tiene nada que hacer. A eso es lo que yo apunto. Ok. Pero entonces los honorables pierden su inmunidad cuando están de vacaciones. Son, bajan del Olimpo y son unos. En, real, en teoría sí porque si yo como gobierno de Chile te mando a ti como diputado a Estados Unidos vas en una oficio, eh, en una cuestión diplomática vas en, un, en una comitiva oficial y como comitiva oficial a ti no te pueden pasar a llevar tiene inmunidad diplomática los atados que tengan con ellos resuélvelos después pero como van dentro de una comitiva diplomática no me los pueden tocar si yo van de vacaciones por las suyas pero en Chile también ¿En Chile? entonces cuando vienen de afuera sí entonces en no, pero en Chile también pierden su inmunidad cuando están de vacaciones no. no, no, en Chile no No, en Chile no, siguen o sea, la inmunidad, entre comillas es por el tema del desafuero si Oye, hay una causa probable, se puede desaforar a la el... persona ah, ah. Escuchando sí. ronquidos por ahí <ríe> Que Fancho se nos está quedando dormido ah, ah, No, pero gracias. está buena la... porque hay, sí, hay que bueno. analizar estos distintos puntos de vista y, y ponerlos sobre la mesa no, está bien. Yo creo que sí, es bueno. momento de hacer una reflexión. ¿Ir a una pausa? Que el profe se está burro carrileando. ¿Estás no es haciendo una pausa? Que Esa es mi reflexión. Gracias. Esa era. Reflexión. <risa> Ese es mi aporte. Sí. Es tiempo de ir a una pausita, Sí. Che. Sí, pues tiempo y no hablamos del negro y no sabe, ¿Ah? bla, bla, bla. hablamos una cagada en negro Vicky por un negro oh ya <risas> viste viste ¿Qué no. te <risas> hablamos de los saqueos ¿Eh? ah Boris Jackson ahí está la eso es lo importante <coughs> guerra civil eh, se habla mucho de que puede haber una guerra civil ahí en Estados Unidos donde los grupos se van a enfrentar entre comillas izquierda versus derecha estadounidense pero si es así en Estados Unidos la izquierda es muy minoritaria son muy poquitos de hecho en Estados Unidos la gente no le gusta la izquierda lo odian ajá por una cuestión de cultura vi a gente que tenía poleras que decía "Piroche no hizo nada malo y eran varias personas que andan con unas poleras negras con blancas no sé si las vieron ustedes mm, ahí te fuiste acabaste ¿Eh? y tenían razón o no toda la razón pues toda la razón ¿tenían razón o no? En el fondo no hizo nada malo. O sea, sí, hizo, hizo algo malo, sí. Sí. ¿Entregar el poder? Sí. No, no, no, no. No entregarlo. No, quieren mucho. <risa> la <risa> <cual> cruel, <we. risa> ya vamos vamos pausa a cruel, güey. <risa> vamos a una pausa mejor, güey. ¡Vamos a la pausa! No se debe robar plata ni colocar <risa> en los bancos ricos. ¡Ya! ¡Nos cuido. Eh, no, ¡Chao! ¡Vamos! ¡La capital de los simios! Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado... La capital de los simios. <risa> con fanchop cagado de frío oh que tengo frío. está cagado de frío está Tan helado que está ahí fanchop estoy helado, mírame está helado. el no, esa parte la tenéis calentita <risa> es que siempre está calentita tiene que estar calentita ¿Cuánto sabe? la sí, sigo, ah, también <risa> sí, güey. Ah, no, sí. ¿Qué clase Ahí de el profe, le tiene, profe tiene. que tener una estufita, pues. Si parece vieja chepa don Fancho oh, pero si el con el calorcito del computador y sobra, digo yo, o sea, ¿para qué más? Sí. Hombre de poca fe, friolento, violento. Com no, computador caro, caro. donde donde se puede ver eh, Rolandito de TV, pues. Obviamente, pues, maestro.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 Solicite cabros su demostración de tres solitas gratis y si mencionan a Capital de los Simios van a tener un descuento al contratar el servicio. Para más información, directamente al WhatsApp de Rolandino más 569 78 0812. Repito, más 569 7869 0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Excelente! Bien, grande Roland. Me ah, Roland. hablando de Roland Chop ¿qué los trae para el día de hoy? ¿qué les traigo? hartas cosas en una sola para que no claro. me jueguen más eh, Benja déjate temblar hombre perdón el Benja trajo la semana pasada Lock Horizon Sí. hizo referencia a muchas series como Inuyachiki y justamente, en esta semana, no les traigo nada de eso. <risa> Yo esperaba una reseña de Chiki, güey. No, cagaron. <risa> Otro día. Nos fuimos a la vez. No, les traigo un cortito, para este frío. Ay, oh, un choquito. Japan Animator <risa> Expo. Eso les traigo. Viejo, es ocho de exposiciones de animado animadores de Japón. 35 capítulos eh, están en anime FLV Distintos cortos de colaboradores, de directores y de gente aficionada al anime. Independiente uno entre sí. Sí, independiente. Ah, buena. Como la serie Love Atom Robots, que está en Netflix. No sé si la viste. Justamente, yeah. como un Animatics ya yeah. una wea así ¿Cachai? que son series que son lanzadas y esta wea son como... locas ah son locas son locas lanzadas y ah lanzadas ah. lanzada. <risa> <risa> perdón eh, Hideaki ah no y el estudio Okara se organizaron para hacer esta weá que es como más que nada para eh, darle cabida o darle pantalla a los directores o animes que son de bajo presupuesto independientes, independiente, para darle una pantalla para que fuera mundial entonces este weón <risa> hizo esta weá donde semanalmente ¿Qué clase de sandance es ese? Algo así. Ya. Yeah. de Japón. ¿Qué hubo? Mira, Max. <ríe> Entonces, estos este, bueno, hicieron esta, esta wea a sacar estos cortos, que era semanalmente. Esto empezó en el 2014, pero paró en el, eh, el 2018. Diciendo que en algún momento iban a retomar la misma weá. <coughs> lo que quedó fue lo que lo voy a dejar. En anime FLV. Una consulta. ¿Usted sabe por casualidad si alguno de estos eh, prominentes mangakas se hizo famoso después con alguna otra serie? No son mangakas, son animadores. Animadores, perdón. No hay nada de, de, man, de manga en esto. Ya. Son cortos, independientes. Por eso. Pero alguno que haya salido aquí después se haya hecho famoso como, como una plataforma, me refiero, a una catapulta. ¿En Chile? No, en Japón. Así no que, con, con alguna serie famosa, después no. Como si sí no se nada. hace, por ejemplo, en Sundance. En Sundance, de repente aparece algún director que nadie conoce, tiene una película buena y pum, se catapulta la fama y después empieza a dirigir películas más renombradas. Es que son series de. Son cortos, perdón, ¿Mm? de muy bajo presupuesto. Entonces, lo más famoso que yo he visto, que me gustó mucho, fue un corto de un ciclismo. Ya. Yeah. Que es como mm. lo más comentado en YouTube. Y de ahí hay muchos más. Ah, bueno. Así que véala. Son 35 capítulos. Yo no he llegado a todo. Aún. El... Son videos cortos. Como son cortos, tú mismo decir que son entre cuánto, lo, lo que menos puede durar uno. ¿Un minuto, dos minutos? ¿Diez minutos. minutos? Ya. Creo que el del ciclista eh, dura como cinco minutos. No ah, más de eso Pero es buena animación. Sí, son buenos cortos, bro. Así que vale la pena verlo. Como dato curioso, como ya les dije, esta abuela la organizó Hideaki Anno y Estudio Hara. ¿Quién es Hideaki Anno? Estuvo detrás de Evangelion. ¿Puedo hacer la misma broma que el capítulo pasado? Ya dale, ya sé qué voy a hacerla. ¿no? Estudio Jara El del dedito Es que no es Jara sí, es... es Cara Ah, es cara, ah ya Ah, wey, no. Es que Don Benjamín dijo que era Jara Sordo reculeado Mande Qué bien, qué bien ¿Qué ah, bonito? No Escuché el podcast Pasado Creo que el Benja dijo Oh Jara, no Jara Ah, ya Pero me acordé del tiro del dedito Jara me imagino... Uy, ¿por qué será? Me acordé de Navarro. Pregúntale a Cabani. Me acordé de Navarro. <risa> que no va a poder ir a la reelección? Oh. Oh. Bueno... Eso, viejo. La idea del proyecto es que sea un festival internacional de cine de Tokio. como el, el... Sundance, dijiste? Sí, Sundance. Pero Japón tiene su propio festival. Ya. Yeah. Eh... Hay, si es si que lo saben, nomás, animadores extranjeros, invitados, cosas así... No, son japoneses. Son todos japoneses, ya. Yeah. ¿Por es de Japón? Es para, lo, para ofrecer a los nuevos animadores de Japón. Una plataforma. Porque una plataforma a nivel mundial. Porque en realidad hay demasiada demanda y poca cabida, poca pantalla. Ya. Yeah. Pasa con los animes, pues... Hay demasiado anime. En... O sea, hacerte un nombre japonés es eh, muy difícil. O sea, a partir de cero y decir, ya voy a colocarme anime. Y... Imagínate ser mangaka, pues, bueno. weón. Está ahí. Bueno, por ejemplo, yo tengo la historia del weón que hizo One Punch Man. Que le hizo así como casi en una servilleta, por así decirlo. Que su dibujo ah, era esos muy. Ah, son los bocetos. Claro, los bocetos que hizo y que con eso triunfó. Porque la historia era tan no, no, buena, buena que el web cómic incluso era, era, era, era muy bacán. No, no, el... los bocetos, eso eran los bocetos. Pero el, el manga original sí estaba bien hecho. Ya. Yeah. Pero eh, me refiero al, al buen original, al que se le ocurrió la idea. Que lo que era así como muy el trabajo, por supuesto, así como un Sí, trato. porque eran los bocetos. Ya. Yeah. Se publicaron los bocetos. Pensando que con esa weá vieron los bocetos hicieron el anime. Pero no es así. En base a los bocetos y el guión hicieron el manga y así nació el anime. Ya. Yeah. Eso es ese es mi ay mi dato curioso el logotipo fue diseñado por Ayao Miyazaki Mish, ¿Mish? así que hay hay harto dinosaurio viejo en esta web uy disculpa <risas> mi ignorancia Ayao murió o ¿no? no no murió el nunca estudio? lo que nunca <risas> lo <han> hallado <risas> ah tú no vas tú no vas murió el estudio sí Estudio Gilbrece, cerró me parece. Yo creo que la la próxima semana, el próximo capítulo, hablaremos del cagazo de Gible Ya. Yeah. Que bueno. cagó por una un proyecto. La princesa Caguya, creo que se llama. Ya. Ese gran cagazo, vamos a hablarlo la otra semana. Le costó la vida el estudio de Gible Casi, casi, ya. Yeah. Casi la quiebra, repuntando ahí raguñazos. Chuata Wow, ándale. <coughs> sí pues. Andalosa Así que eso, véalo. Dejo el link en Facebook o por ahí. 35 capítulos de puros cortos. ¿Cuántas chelitas, cuántos yo le das? ¿Yo? Uh -huh. Harto, weón. Porque hay harta mano metida aquí. Hay harto cosa nueva y experimental. Así que hay que darle el tiempo. O sea, si te gusta el anime, date una vuelta porque vas a encontrar de todo lo Sí, bo, al que le gusta, le gusta. Ya. Yeah. Y a mí me gustó. Aunque no lo he visto todo. Pero hay weas buenas y hay weas malas. Y para criticar. Ya. Yeah. Para eso esta wea. Así que eso. Buena cosa ahí. Y... Muy bien, muy bien, ¿Bravo? muy bien. Don Don Station, cuéntenos, por favor. Ah, me toca a mí. Le toca a usted. la pasada, profe? Para que siempre que siempre se quejan que lo dejamos para el último y toda la cuestión. Y el otro le dimos la es? pasada de los primeros. ¿Qué anda amoroso. Para que vea, pues. Yo nunca le he dado no, la pasada. No, está bien, no, profe. Eh, bueno, cabrón, esta semana bueno les voy a decir los juegos que están gratis en Steam. Eh, para que los descarguen. Ah. Eh, hay un juego que se llama Overcooked. ¿Sabes ¿Dios? cuál está gratis? ¿Cuál? ¿No lo cacháis tú? Ah, yo sí que... Yo creo que lo habéis jugado. Diga. Terranisma 4. No, esa weá ya va como en el 8. Creo que Terra Enigma va a ser de un crossover con... No, eh, Fanchop, eh, Terra Enigma va a ser un crossover ahora con The Men of the Earth. <risa> va a salir para PlayStation 5, sí, eso sí. Y con Terraformers. <risa> sí, pues. Va a venir donde un triple pack la, esa a... con la cucaracha y media. <risa> <risa> Cucarachas enojadas Vean capítulo 2 eh, Bueno, el juego gratis de esta semana En Epic Games está Overcooked, que es un juego de plataforma Más que nada, es eh, multijugador Ya eh, La verdad es que es bastante entretenido Un juego familiar, para, por decirlo así eh, Donde tienes que eh, operar unos monitos Que cocinando Y eh, eh, atendiendo un restaurante ¿Ya? Eh, está gratis, así que cabrón, descarguen Tengo una no consulta vale, vale la... Tengo una consulta yeah. Cuando tú te refieres A juego de plataforma, me queda la duda ¿Qué diante es juego de plataforma? Disculpa mi ignorancia Uy, la wey, a, la wey, a ver, más que plataforma, wey. este es un juego Podríamos catalogarlo De party game ¿ya? O un juego, por ejemplo, de pruebas Que se van haciendo game? dentro de eso es, Don pues, Fachor. Un juego más o menos, a ver, como de pruebas que se van haciendo dentro de un tiempo limitado, ¿ya? Desde una perspectiva, por ejemplo, de una cámara aérea, puede ser, o una cámara fija. ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Lo de Party plataforma? Game. Por ejemplo. No, no, no. A Party ver, yo, estoy diciendo, yo estoy diciendo que este juego es un poco plataforma, porque, qué? ¿Qué sentido? Eh, los monitos van cocinando y van atendiendo un tipo de restaurante. ¿Ya? Eh, pero el, el sentido del juego es que se mueve de izquierda a derecha. ¿Ya? Siempre. Exacto. Se mueve de izquierda a derecha. Sape. Puta la wea, siempre me caga el profe con sus dos dobles sentidos. Está hecho en una consulta. Es Diga. un juego de cocina. Eh, específicamente no como MasterChef ¿ya? Pero cocinan Cocinan bien Claro, cocinan bien, sí cocinan bien los, los bonitos ¿ya? Atento, Es un juego divertido <risa> <risa> Lo importante cabro Lo importante cabro es que está gratis Así que descargue el, el, el jueguito Ya no es gran cosa Pero peor en nada Gati descárgalo Exacto <risa> Y la recomendación que voy a hacer Es eh, referente al juego Mafia Se viene la trilogía del juego Mafia Es un relanzamiento uh -huh. de la trilogía de los juegos Mafia bueno. eh, Estos juegos eh, originalmente se lanzaron en Playstation 2 y en Xbox eh, La primera entrega Posteriormente se lanzó Mafia 2 para Playstation 3 y Xbox 360 Y, perdón, sí Y Mafia 3 se lanzó ya para Xbox One y PlayStation 4 Ahora uh -huh. se va a hacer un relanzamiento de estos juegos Habiendo un remaster ¿Y qué truco eh, hacen? De... ¿Ah? ¿Qué truco hacen? ¿Truco? ¿Sí? ¿A qué se refiere con truco, Fancho? ¿Truco? Bo? ¿Dijo magia? Mafia, weonado Ah, Con F. Perdón. F. Avispa de rehueón. Oye, eh, ¿verdad? Se me olvidó. Tengo un reclamo, Don Station. ¿Dónde creen estar oh. los samplers? Cuando se lo necesitan. Los samplers, ¡lo queremos ahora. <risa> No sé, ¿cuándo se vienen los samples? Yo quiero mi ahora sample con... ahora. Mi cuarto de samper de Libra ahora. Están al lado de los la lindos descarga de los juegos. Búsquelo ahí, uh, búscalo, yo sí, No, yo con tengo... magia. Ya. Magia 3. Perdón, ¿con magia. Ma mafia. Magia. Ah, sí, perdón, mafia. perdón, mafia. Con mafia, ¿ya? Eh, como les decía, estos juegos fueron eh, lanzados originalmente eh, Mafia 1 en eh, Playstation 2 Después Mafia 2 en Playstation 3 y Mafia 3, Xbox One 3, eh, y Playstation 4 Se va a hacer un relanzamiento de estos juegos con un eh, remake de Mafia 1 Que va a salir eh, por ahí por agosto, el 28 de agosto más o menos y también eh, un remaster de Mafia 2 que era eh, originalmente para PlayStation 3 y Apple 60 se va a mejorar los gráficos y todo eso lo importante es que si por ejemplo ustedes tienen alguna copia eh, de PC original de Mafia 2 lo, todos los DLC de ese juego los pueden descargar gratis y si tienen eh, un juego de Mafia 3 eh, todos los DLC que se lanzaron posteriormente de ese juego también están disponibles eh, de manera gratuita para que lo puedan descargar son más o menos entre 5 a 6 DLC que eso incluye armas, incluye vehículos e incluye historias nuevas para el juego este juego es tipo eh, GTA por decirlo así ¿ya? donde cuenta yeah. una historia de la mafia del año más o menos 1968 eh, donde hay un... 68 eh, ¿Mafia italiana claro. o estadounidense? Ahí se trificaba se, ¿eh? no. se mezclan. Se mezclan de las dos. ¿ya? Se no, mezclan antes, de las antes. dos. Antes. Está la magia italiana y la mafia estadounidense. Por eso es importante también seguir la cronología de los juegos. Yeah. Eh, porque ya ¿Qué? en la tercera entrega eh, hay un personaje específico, por ejemplo... Que llega de la guerra de Vietnam a ayudar a un mafioso eh, que le debe mucha plata a la magia a la mafia italiana, El chavo. Eh, exacto, y El eh, ahí se va desenvolviendo la historia. También las um, entregas de PlayStation 3, perdón, PlayStation 4 y Xbox eh, One se actualizaron de tal manera que ahora cuentan con eh, gráficos en eh, 4K y también con HDR. Así que. Bien. Si pueden descargar estos juegos, jueguitos y los DLC para que lo disfruten ahí al máximo. Buena cosa. Hoy. Eso cabrón. Bacán. Excelente. Excelente. Se aplaude también, muchachos. ¡Bravo! Entonces profe. me toca. Bravo. ¿Me toca? No, profe. Alguna vez que me toque. <risa> Déjame, Doctor Who. No. No? No. The ¿Qué tenéis contra Doctor joven? Nada. El día que la veáis, vais a empezar a cagar ladrillo. Oh. ¿Sí la vi? ¿Y te gustó? Eh. Sí. ¿Cuántas, temporadas te... ¿Cuántas temporadas viste? ¿Ah? ¿Cuántas, temporadas viste? ¿Ah? ¿Cuántas temporadas viste? Vi un capítulo. <risa> Señores, señoritas, señorines, cabrones, cabronitas, Les traigo bueno? la serie que la está rompiendo en este momento en Amazon y también en Ronaldino y PTV. ¿Cuál? Si usted no tiene Amazon. No tengo. ¿Para qué contratar Netflix y Amazon al mismo tiempo? Le sale más barato tener Ronaldino y PTV, pero bueno. Tampoco, tampoco tengo. ¿Cómo que no tiene Ronaldino y PTV? No, si ya, pa, no, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Tengo? Sí, pues. Ah, ¿verdad que tengo? Rodan. ¿Verdad? Sí, pues. Puta, perdón, Ronald, weón. Tengo, weón. <risa> ¿Verdad tengo, que este desgraciado 12 horas al día? Segundo ¿Tengo Ronald. Ronald. Sí, pues. La serie del momento, El presidente. Y no se trata de una serie de, de alguien que tenga manitos cortos. No, no, no. No, no se trata de Piñerín. El presidente se trata de la serie de Sergio Hadwe y su paso por la ANFP. Debo decir que al personaje de Sergio Hado yo siempre le tuve buena independiente de todo lo que dijeran siempre le tuve buena, ¿por qué? porque el loco nos hizo ganar dos Copa América es a eh, Mike de Nichols es a Arturo Salá. pero nos robaron, no importa ganamos dos Copa América, es que es lo que importa ¿tú ganar crees que los ganar. argentinos le reclaman a Julio Grondona por las copas que ganaron? por toda la mafia que hubo detrás no y están felices con sus copas ¿tú crees que los brasileños le reclaman a Joao Belanch que era la, la, la mafia, pero la mafia bruta de la FIFA ya. por tus copas que ganaron, no, tranquilo ellos ahí, oh, un campeados del mundo, ya. y vos ¿cuántas copas tenés? claro, cuando ya. nos toca a nosotros tener a alguien que sea un poco más mafioso, hablando del juego de mafia nos critican y toda la cuestión ¿no claro. es que no hay mafioso? Me animé como la pichula. Entonces, la serie habla de lo que hace Sergio Jadwe desde su llegada a la calera. Claro que la serie lo retrata desde que el loco llega en un auto chiquitito, así como chiquitito. terrible provinciano, hasta codearse con los hombres más grandes del mundo y, y corromperse por más de 150 millones de dólares. Uh. Claro. Para que eh, sea más cómico la serie la protagoniza Andrés Parra ¿Quién diablo no este tengo. desgraciado? Es uno de los parra -buenos. El mismo que hizo el patrón del mal Exactamente el mismo que hizo el patrón del mal ¿Sí? El guatoncito de bigote sí, Ahora adelgazó, se rapó aprendió a hablar chileno Y es interesante cómo se hacen cruces Porque por ejemplo Luis Ñeco hace del presidente de la Federación Colombiana Como que no le sale también. Eh, sale retratado eh, nuestro hermoso, querido y amado por todo el público, Club Santiago Morning, recibiendo sobornos, cosa que nuestro querido presidente Nasur obviamente, va a desmentir en cualquier momento. Pero sale recibiendo ahí cerca de 80.0 dólares. ¿Y ¿Dónde están? No sé. <risa> la cosa es que esta serie está bastante bien hecha, tiene 8 capítulos. Y habla de el, el caso de cómo Daniel Jadwe, siendo un provinciano, siendo entre comillas como el, el, el titeretero de Segovia, titeritero. que era el que estaba en Unión Española en ese momento, se hace cargo de la sí. NFP. Y cómo él comienza a ascender, obviamente dejando mal a su mujer, porque su mujer es la que es como el que, la, el que lo lleva al camino de la maldad. Así que ella es la que como que le habla en el oído y le dice, oye, pero si todos están robando, ¿por qué tú no robás? Y cuestión así. Hasta que el loco. Ah, mala mujer. Sí, mala mujer. Hasta que el loco se hace cargo de la. de la federación. y se corrompe completamente con todo. Cada capítulo dura aproximadamente una hora. Y se salió la primera. la primera temporada. ocho capítulos, como les digo. Totalmente recomendable para verla para ver el fútbol chileno ojo, no crea todo lo que vea, no todo es verdad por ejemplo, no Santiago Moni jamás sería corrompido ¡Ja! ¿Cómo se le ocurre en <risa> jamás seríamos corrompidos nosotros ¡Oh, oh! <risa> pero sí aparecen varios representantes y personajes de lo que hay ahora así que cabro, nada más que decir totalmente recomendable pero si bueno, no tiene Amazon Prime, véala en Rolandino y PTV <risa> la nueva forma la de ver nueva televisión, forma de ver televisión. Profe, la pregunta. Dígame. ¿Esto es una miniserie o se espera alguna segunda temporada o algo así? Se espera que salga una segunda temporada, todo depende de cómo le vaya. Así como está hecha, yo creo que sí le va a ir bien. Buena. Y eso, nada más que decir, pues muchachos. ¿Estamos llegando al final? Estamos llegando al final de un nuevo episodio de La Capital de los Simios. So, Fancho, ¿tienes oh. algo para decirle a nuestro querido llamado amado público? Eh, Chao, abríguense ¿Dónde está, está el lado Nada, pues que se sigan cuidando, ojalá que salgamos luego de esta cuarentena eh, cuidémonos harto nomás eh, yo sé que todos estamos medio chatos, pero yo estoy chato, al aguante nomás a ponerle huevo Y abríguense, como dice Fanchop, porque va a empezar a ser más frío que las re que te conté. Sí. Saludos a todos vean el video sí. del profe Sí. Eso. les quería contar que subí un video sobre el Cristo de Mayo que se los prometí la semana pasada, ya está disponible dentro de nuestra web o sea, de, dentro bien, de nuestro canal bien. de Youtube, se llama bueno, ustedes lo van a encontrar rapidito, pero tiene que relación con el Cristo de Mayo y el posible terremoto del año 2021, recuerden mm. no me crea, investigue se viene, se cha, viene cha, chan. se viene, se viene y un video cortito de unos 20 minutos no más que eso, donde les cuento sucintamente sobre lo que pasó con el Cristo de Mayo el terremoto de 1647 y los terremotos del 60 85 y 2010 jajajaja <risa> uh, uh, uh. en agua cabro en agua, claro así que eso pues muchachos nos estamos despidiendo, muchas gracias don Stechon a la distancia como siempre, un gusto. Muchas gracias, igualmente, Don Fanchop. Cuídese. Chau, sigan trabajando. Cuídese. Don, y yo me profe. voy porque estoy que me meo. Así que, chau. <risa> Nos encontramos en un nuevo capítulo. La otra semana. Y la otra semana. Así que, cuídense, cabrón. Y chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. chau.